La 28 ava Semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 1 al 7 En aquel tiempo se habían reunido millares de personas junto a Jesús hasta el punto de atropellarse unos a otros Entonces comenzó a decir a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos que es su hipocresía no hay nada oculto que no vaya a ser revelado, nadie escondido que no llegue a saberse. Todo lo que digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que digan en secreto en las habitaciones interiores se proclamarán desde lo alto de las casas. Por eso ustedes, amigos míos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Les indicaré a quién deben temer. Teman al que después de matarlos tiene autoridad para arrojarlos a la ajena. Sí, yo les digo, a eso deben temer. ¿Acaso no se venden cinco pájaros por dos monedas de poco valor? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. A ustedes Dios les tiene contado todos los cabellos de la cabeza. No tengan miedo, ustedes valen mucho más que los pájaros. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Los discípulos de Jesús están llamados a iluminar a los demás con los que recibe de su Señor. Por eso les da estas recomendaciones. Primero que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, o sea de su hipocresía. La levadura de los hombres más religiosos es la hipocresía. Esto es muy frecuente entre los hombres de la iglesia en tiempos de Jesús, y lo es ahora, en los altos cargos, en los buenos religiosos o religiosas. Normalmente ocultan cosas que no pueden aparecer ante la opinión pública. Segundo, que la verdad siempre acabará por saberse. Dice Jesús lo que digan al oído en el sótano, se proclamará desde la azotea. Es necesario mostrarse con sinceridad que se sepa todo, porque los vicios ocultan algún día saldrán a la luz. Nada de disimular sentimientos turbios que disfrazamos celosamente. En una sociedad de cultura oral como aquella, tan dada al comentario, algún día todo termina sabiéndose públicamente las instituciones y organizaciones religiosas son de tal naturaleza y funcionan de tal manera que no tienen más remedio que vivir ocultando, disfrazando disimulando. Esto es comprensible porque se trata de seres humanos con sus limitaciones y miserias humanas, que al mismo tiempo tienen que aparecer ante la gente como profesionales de la ejemplaridad. Tercero, que no tengan miedo de dar testimonio de Cristo ante el mundo. Lo peor que les puede pasar no es el martirio, porque en este caso el premio de Dios será grande, sino la muerte espiritual, el que alguien nos incite a la apostasía, porque entonces sí que la ruina es definitiva. Jesús les enseña que si son auténticos discípulos, estén preparados para sufrir las persecuciones. Cuarto, Tener confianza de no dejarse dominar por el miedo, porque Dios se preocupa de cada uno de nosotros, mucho más que de los pajarillos y hasta de los cabellos de nuestra cabeza. Es decir, no deben temer, porque la providencia de Dios vela sobre cada uno de ellos. A los que son auténticos discípulos de Jesús, serán recomendados por el Hijo del Hombre ante el Padre. Tenemos que ir madurando en nuestra fe y creciendo en nuestra imitación de Cristo.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 Mucho que transforma todavía nuestra vida. Podría existir en nosotros la levadura de la hipocresía, caer en la vanidad, en la sensualidad, en el materialismo o el odio. Estas actitudes pueden estropear nuestra relación con los demás, nuestra paz interior y nuestra oración. Lo que tenemos que atacar es la raíz de todo, la levadura interior. Es como tener un virus en nuestra computadora. Hay que extirparlo porque de lo contrario destruiría todos nuestros archivos. Por el contrario, deberíamos ser buenos, buen fermento e ir contagiando a otros la mentalidad cristiana, la esperanza, la paz, la amabilidad, el humor. Todos somos levadura, buena o mala. Nuestra vida no deja indiferentes a los que nos rodean influye en bien o en mal. En vez de dejarnos infeccionar por la levadura sensual y materialista de este mundo, debemos mantener nuestra identidad con valentía e influir en los demás. En vez de acomodarnos a lo que piensa la mayoría, si es que no va de acuerdo con el Evangelio, debemos dar testimonio. Ser testigo auténtico de Cristo no es fácil, nunca lo ha sido la oscuridad continúa rechazando a la luz. ¿Que habrá dificultades? Jesús ya nos los avisó y nos da la motivación para no perder los ánimos. Dios no se olvida de nosotros. Hoy Jesús nos dice no tema, como cuida de las aves y las flores y tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, cómo va a dejar que queden sin recompensa nuestros esfuerzos por vivir nuestra fe y por ayudar a los demás. Jesús nos muestra su propia cercanía y nos asegura la ayuda de Dios y nos anima. Y no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Están siendo perseguido, rechazado, juzgado, calumniado. No temas. Él te sostendrá, te cuidará y te dará la fuerza para serle fiel. Que el Señor los bendiga.